Cómo se ha tratado de recuperar y valorar lo que es la memoria histórica de Rosa Duarte ante los últimos acontecimientos que recordamos motivado precisamente por importantes personalidades en este caso el licenciado Luis Martín Gómez que llevó a cabo lo que fue un proceso de poder colocar de manera muy merecida los restos de doña Rosa Duarte. En ese sentido, precisamente el presidente del Instituto Daltiano, el profesor Wilson Gómez, resaltó lo que es la valentía e integridad de Rosa Duarte en la independencia nacional y la considera como una mujer excepcional, precisamente que jugó importantes roles en la sociedad, precisamente esa sociedad, la trinitaria, donde estuvo no solamente en compañía de su hermano, sino luchando, haciendo todo lo posible para lograr esa independencia que disfrutamos todos en el día de hoy. Hay que resaltar esa condición, esa firme posición revolucionaria que mostró siempre Rosa Duarte. Vamos a escuchar las palabras precisamente del profesor Wilson Gómez en el día de hoy, en la conmemoración de este 202 aniversario del natalicio de esa gran mujer excepcional, Rosa Duarte. Vamos a escucharlo, por favor, jóvenes. Se empuja hacia afuera al déspota, al verdugo de los militares y de los buenos dominicanos, Pedro Santana, quien no merece estar en este lugar por cuanto no solo asesinó percibió, desterró a los mejores hombres y mujeres de la patria. Terminó asesinando a la patria misma con la grosera anécdota. Precisamente como vieron ustedes las imágenes en pantalla, ahí esas imágenes que ustedes pudieron ver, fue precisamente en el día de hoy donde se estuvo depositando una ofrenda floral en ocasión de conmemorarse en el día de hoy el 202 aniversario del natalicio del nacimiento de esa heroína. Esa gran mujer, un merecido y emotivo tributo precisamente que tuvo lugar en el panteón de la patria, precisamente el panteón nacional, en la calle las damas de la zona colonial, señores, eso que tiene que ver esa grandeza de Rosa Duarte, se recuerden el día de hoy su 202 natalicio, esa mujer revolucionaria y de posiciones firmes.